Buenas, anoche nevó bastante y hoy amaneció así, lo bueno es que no hay viento, entonces se puede estar, se puede caminar, pero bueno, voy a dar una, para que veas más o menos cómo quedó el estacionamiento de acá, con una, un día completo que nevó ayer. que hacer todo el proceso para salir a manejar primero ya encendí el auto entonces ya está calentando por dentro y ahora tengo que sacar todo esto para poder empezar a manejar de hacerlo y todo depende de cómo te lo muestre. Mala onda y sin ganas, así o buena onda porque lo tenés que hacer igual que depende de la música siempre Otra cosa, todavía esto no es nada. Lo bueno es que no hay viento, pero la es que se venga todo el frío, el viento y tenés que hacer esto en las mañanas. laburo ah. Ah. tenía ganas de venir a Canadá, ¿no? esto es parte hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta el frío hay gente que odia el calor todo depende de cómo te lo tomes vos Igual yo llegué en un diciembre frío total y odié todo. Es depende cómo lo quieras hacer. Bueno, vamos a manejar y ese otro tema. Tienes que tener mucho cuidado para manejar. De repente no sabes cuándo pueden estar las partes resbalosas. Y te repito, lo bueno es que por ahora no hay viento y no está nevando en este momento. Pero cuando hay nevada que estás manejando y que hay viento, esa sí te la regalo. Pero la vida continúa. Ve, la vida sigue, la gente maneja, la gente va hoy domingo, pero bueno. las citas, las citas se les llama a esto como conjunto de negocios que hay farmacia hay pizzería, hay licorería, supermercado, está mcdonalds, lo que hacen ellos también recolectan y recogen la nieve en estas pilitas Entonces me pasó que quería abrir la ventana y no podía Tampoco me llamo usted, entonces voy, don Barredora, quién yo soy. pues hay otro tema, manejar de noche el gran problema de manejar así y esto que no hay mucha nieve todavía es que no se ve en la vereda, por ejemplo acá ves esa es la vereda, pero cuando está bastante nevado el camino no se ve y eso sí da bastante miedo a manejar bueno, después por supuesto las partes resbalosas. Por eso te repito la importancia de tener unas buenas ruedas de invierno. Mira. Para sentirse un poquito más seguro.